Hemos hablado que Thor pierde su poder sin su martillo, pero hay más ejemplos. De hecho, no solo obtiene su poder de su martillo, sino que necesita sus guantes de hierro para usarlo, razón adicional para comprender por qué nadie más lo empuña. En una ocasión, el Jotnar Heirrod captura a Loki, que volaba en forma de águila, y le exige que le diga a Thor que vaya desarmado a su salón. Loki accede, pero cuando vuelve con Thor se encuentra a una Grit y le cuenta la historia, por lo que esta le entrega su propio cinturón mágico y guantes de hierro. En el castillo del Jornal, Thor solo puede vencer a sus hijas gracias a estos objetos combinados con su fuerza física cuando, de tener su martillo, habría vencido fácilmente.